Era así una vez, un bondadoso mago que con sus poderes ayudaba a sus vecinos. Nadie sabía nada de su don, así que, para no ser descubierto, fingía que sus pociones y antídotos salían ya preparados del caldero que llevaba siempre consigo. Con el paso de los años, la vejez alcanzó al generoso hechicero, y al morir, le dejó todas sus pertenencias a su único hijo un mago gruñón que opinaba que quienes no podían emplear la magia eran seres despreciables. Tras la muerte del padre, el hijo encontró una bolsa dentro del caldero. Pensó que estaría llena de oro, pero lo que halló fue algo muy diferente. El mago recibió una inesperada visita. ¿Eh? Siento molestarle, señor, dijo la campesina, pero su padre solía prepararme un ¿Eh? ungüento especial en su caldero para mis verrugas. Había pensado que tal vez usted... El mago, insolente, le gritó. —¡Me importan un rábano tus verrugas! —¿Y ahora qué? ¿Qué son esos ruidos infernales? —se preguntó el mago. ¡Ah! —Ahí estaba el caldero de su padre con un pie de latón y cubierto de verrugas. A la mañana siguiente, tras una larga noche en vela, el mago recibió otra visita. Señor, necesito su ayuda. Mi burra se ha perdido y como sin ella no puedo trabajar, mi familia pasará hambre, dijo el anciano. Pues yo tengo hambre ahora, así que no me molestes. En los días siguientes, el caldero siguió manifestando los problemas de los vecinos a los que el mago no ayudaba, hasta que el mago no lo soportó más. traedme todos vuestros problemas y todos vuestros males", gritó el mago, dispuesto a terminar con la situación. «¿Y ahora qué caldero?», preguntó el mago. A partir de entonces, el caldero dejó de hacer ruido al saltar. Y así fue como el mago comenzó a ayudar a los vecinos de la misma forma que había hecho su padre, aunque nunca sabremos si fue por bondad o por temor a que el caldero se quitara la zapatilla y empezase a saltar otra vez.